A un nuevo video para nuestro canal de Youtube El día de hoy tenemos acá un Samsung A02 normal La cual está bloqueada por cuenta de Google gente. Primero hay que conectarse a una red wifi para hacer el proceso Así de forma rápida y fácil gente sin tanto estar hablando Acá ya estoy conectado por ejemplo voy a ir hacia atrás Listo yo les voy a dejar unos programas gente que descarguen la, desde la dirección del video Que sería el Samsung RP. Ya una vez que descargan este programilla gente va a extraer en su escritorio y les va a lanzar una carpeta. En este caso yo tengo acá la carpetita, lo voy a abrir. También pueden instalar los drivers gente antes de que ustedes lo. Acá le lo tenemos los drivers también. Porque si no les va a dar fail cuando se desconecten al teléfono. Listo, ahora ejecutamos el setup. En ese programita, vamos a que sí, si tienes uno que está en Google Chrome, gente vas a omitir, no es nada que ver, eso no es ningún tipo de problema, te va a llevar a la página de los creadores, listo, minimizas acá yo tengo ya el programita, gente acá lo que vamos a hacer es conectar nuestro teléfono con cable USB a la computadora y lo vamos a dar donde dice bypass FRP. un poquito Vamos a dar ahí, Bypass, ahí nos dice que debemos estar conectados a wifi fi le damos en OK Ahí se nos está leyendo gente, Red Info como tú puedes ver y nos va a lanzar un launch a la pantalla Listo, ahí le damos en Ver, eso sería todo entonces, ya desconectamos el teléfono de la computadora Pero el programita lo vamos a tener ahí por el momento Acá te lleva navegador de Explorer de Samsung Listo, vas a hacer lo siguiente, vas a buscar acá lo que sería GCM Neo esta es una página de los cracks de GSM Neo. Vamos a escribir correctamente GSM Neo. Ahí nos da una página y la segunda. Lo que vamos a abrir es esta página. donde Dice Tools, GSM FRP y Tools. Vamos a abrir esta página. veramos que cara de gente. Ahí te va a llevar a un menú como si fueran unas aplicaciones que están instaladas en el teléfono. Pero lo que va a hacer es acá primera aplicación que va a crear sería put Maker lo hacen permitir y ahí se está iniciando la descarga Tomamos por ejemplo acá, historia historial de descarga y vamos a ver que Putmaker se nos ha descargado pero si lo vas a instalar no se va a poder instalar acá le configuramos, como tú puedes ver no se instala ahora si sí, vas hacia atrás, hacia atrás, listo una vez que hayas descargado Maker vas a descargar este de archivos que está en la página de galaxy store gente. ahí esperas un momentito solo haces click nada más te lleva a galaxy store aceptas esperas nuevamente un momentico hasta que se abra la página listo ahí ya se está abriendo la página gente listo una vez que estamos entonces ya en galaxy store vamos a instalar la aplicación pero para eso te va a pedir una cuenta de Samsung Account para que lo puedas descargar lo vamos a colocar entonces una cuenta Samsung listo, acá le damos en iniciar sesión y automáticamente te llevará a que aceptes los términos pero en este caso te va a pedir una verificación vía tu teléfono, así que tienes que hacerlo gente ahí nos dice sesión iniciada, esperemos que no nos pida verificar, en muchos casos te pide verificar con un número telefónico no vamos a esperar nada más ahí gente que se nos acepte la cuenta de Samsung Account. Bueno en este caso se nos ha aceptado normalmente No nos ha pedido verificar Y ahí ha empezado a, buscar, a instalarse En cuanto se instale también se abrirá automática En la aplicación de Files Explorer Es un, un gestor de archivos De Samsung Account ahí se nos ha abierto Listo gente, entonces ahí lo que vamos a hacer Vamos a ir donde dice Download Acá es donde hemos descargado Quick put Maker. Y instalamos Aquí se nos va a permitir instalar Listo Esperar que se instalen, como tú puedes ver no nos rechaza la instalación Ahí normal se va a instalar y lo damos en abrir Listo Una vez que estamos acá gente vamos a buscar La siguiente opción que sería Ajustes Listo acá lo tenemos y vamos a buscar La opción show Screen Loop Que buscamos en, en la mayoría de teléfonos Para hacer este método, hasta esta seguridad Está sirviendo, vamos a ir más o menos Yo me voy a guiar en la parte de acá Con el botón rojito que lo tengo Más o menos por acá por esta parte y vamos bueno, a buscar detalladamente gente. vamos a buscar entonces short screen look vamos a ir detenidamente para poder encontrar la opción acá lo tenemos como puedes ver acá tenemos dos opciones de short screen look que estamos buscando en este caso la de acá y y la otra que se viene a hacer, que está en la parte de abajo Dos opciones, no sé si lo van a ver Acá hay una, acá hay otra La primera no te va a funcionar gente Eso ya lo han agregado recientemente Pero la segunda sí te va a funcionar lo vas a dar en prueba Y te va a llevar que coloques un pin Listo, colocas un pin O un patrón Lo confirmas Listo, ahora si sí vuelves al inicio gente Ya, en teléfono Vas a ir a inicio rápidamente vas a salir para no hacerlo tan largo el video gente yo el material les dejaré en la descripción para que lo descarguen ahí lo tenemos volvemos empezamos a configurar el teléfono si ustedes quieren lo pueden reiniciar también es normal pero yo para más rápido lo voy a hacer solamente regresando hacia el inicio ahí nos va a decir buscar buscando actualizaciones lo vamos a esperar nada más ahí nos está vídeo. una vez gente que ya entonces acá se nos lleva a pedir el PIN lo que vamos a hacer es colocar el pin que hemos colocado en Shotscreen y va a continuar la configuración sin ningún tipo de problema, ya no te va a pedir cuenta de Google sino que te va a pedir en omitir la, con la cuenta, ahí lo podemos notar que no te pide la cuenta de Google ya, entonces ese pin te emplazaría la cuenta de Google. Bueno gente espero un gran like por este video y no olviden de suscribirse a mi canal ya que con eso me están apoyando bastante. y Yo también les voy a poner cualquier duda cualquier duda déjenme en los comentarios que yo los responderé a todos ustedes. Gracias nos vemos en un próximo video.